Hola, estamos con el compañero médico, trabajador de la salud, eh, también docente, ahora jubilado eh, Luis Enrique, que está llevando adelante junto a, a otros eh, miembros de la comunidad neuquina una lucha muy importante en defensa del lugar donde vivimos y en nuestras condiciones también de vida, no solamente, ¿no? A veces se piensa la tierra, digamos, como algo ajeno a las personas y todo lo que allí se modifica también trae consecuencias en nuestra salud. Okay. Así que, pues, si querés presentarte, Luis Enrique. Bueno, cómo no. Yo soy Luis Enrique Olarte, eh, soy un médico que se ha dedicado toda su profesión en la provincia, desde la cordillera hasta acá la confluencia, ocupando distintos cargos de jerárquicos y no jerárquicos, y que desde que me jubilé hace ya eh, 14 años, eh, he participado en diversas organizaciones sociales, especialmente socioambientales, y últimamente, no tan últimamente, sino también desde hace 12 años, en el Consejo Asesor Económico Social y de Planeamiento de la Municipalidad, con... Generalmente se lo conoce como CAESIP. Uh -huh. Es un órgano eh, que está instituido en la Carta Orgánica Municipal, vendría a ser la constitución de la municipalidad, desde el año 94 y reglamentada en el año 1999. Bueno, a raíz de las dificultades que uno ve cotidianamente y de las quejas que nos llegan de distintas partes de, de vecinos y ciudadanos, es que intervenimos en todas las cuestiones que hacen no solo a la salud, sino a, al urbanismo, a la movilidad, al agua. a los servicios, las cloacas, el agua, el ruido. O sea, que son dos problemas digamos, que a los vecinos de Neuquén eh, les interesan muchísimo porque tiene que ver con su calidad de vida, el acceso a un transporte... Eh, pero ahora está inactivo, nos decías. Y... Eh, bueno, está inactivo forzosamente. Nosotros claro. estamos reclamando durante todo este año porque en la actual gestión no se tuvo todavía la posibilidad de que el Ejecutivo Municipal, o sea el Intendente, designe un presidente para que presida el CAESIP y convoque a las organizaciones de la sociedad, sean profesionales, sindicales, deportivas, aquellas personas de, que opten por el bien común para debatir estos temas que nos hacen a, bien a todos nosotros y que muchas veces si no se ponen a la luz quedan ocultas eh, a expensas de situaciones como se ha pasado en el, en el pasado con, por ejemplo, los loteos de los que se ofreció como loteo de la Valentina y que incluyeron loteos en zonas que no estaban contempladas, incluso a la altura del tercer puente sobre el río Neuquén. Y que ahora, bueno, en una reciente mm. reunión... Que de... eso es lo que estamos denunciando, digamos, claro. que ahora eh, ahora se acaba, de, se acaba de votar una ordenanza, entiendo. Claro, una ordenanza que viene a completar lo que nosotros reconocemos, lamentablemente, como un gran negocio inmobiliario que nos va a perjudicar a todos. No solo a los vecinos, que con nuestros aportes se sostiene el municipio, sino también a los futuros compradores. Así que eh, va a ser un engaño por doble partida o triple, eh, es un juego a varias bandas, pero que lo que hace es eh, ocultar el negocio inmobiliario que está detrás de esto. De tierras bueno, productivas, decías, porque de además... Productivas y además inundables. Inundables. Bueno, así que podemos seguir desarrollando eso Y eso, y sí, y eso eh, vos decías, eh, recién mencionabas algo que me parecía interesante, que era esta, eh, esta demagogia o hipocresía de una política que aparece como Neuquén mirando al río, pero en que en realidad, digamos, esconde un negocio inmobiliario que toma tierras productivas, que acá cualquier persona que va a la verdulería y tiene que comprar una fruta, una verdura, la paga carísima. Y tiene que comprarla fuera de la provincia. Exacto. O sea, bueno, se si la tienen que trasladar porque no hay tierras productivas y hay un negocio inmobiliario, eso es lo que se acaba de votar. Claro, eh, lamentablemente venden una imagen de ciudad progresista, que no es tal. Uh -huh. Y eh, te hago una consulta, entonces ahora digamos lo que estamos exigiendo es primero visibilizar esta situación y después también un llamado a, hacia, la, hacia los trabajadores de la comunidad a que preste atención a este tipo de cuestiones. ¿no? Y, a, y por supuesto a la participación, porque sin participación social, democrática, luego de tantas luchas que ha, ha, ha ocasionado para eh, establecer un diálogo entre todos, es como que hay simulacros de, de participación que no son tales. Entonces en esta ordenanza, digamos, eh, lo que hacen es van a tomar tierras que son productivas, con lo cual afecta, digamos, al, al circuito productivo para la alimentación de la población. A ver si, si entiendo bien. Y además eh, van a construir en zonas inundables y, a, y para negocios inmobiliarios, porque a los trabajadores, a los que no tienen acceso a una, a una, a una vivienda, no los van a mandar a vivir al río. Los, ríos, los bueno, mandan a lugares no, donde no hay agua, no hay no hay árboles. Bueno, eso lo lo, a la meseta, eh, ¿no? lo tenemos visto que con el, el, el, eh, los encantadores de serpiente, por ejemplo, mm. ofrecen el paseo de la costa, pero van haciendo terraplenes, van pa pavimentando a toda marcha, mm. van poniendo iluminación, agua, cloacas, y después el beneficio va a ser de las empresas desarrolladoras y algunos funcionarios que colaboran con ella y que lo tenemos que pagar nosotros. Bien. Entonces, eh, el negocio es grandísimo. Para los privados. Exactamente. Bien, bueno, muchas gracias por tu información y llamamos a la participación y bueno, seguimos en contacto en caso que haya alguna convocatoria para el año que viene. Bueno, no gracias. Estamos disponibles.